Hola, hola chicas, buenas noches, buenas noches con todas, con todas las que llegaron a ingresar, <ríe> con todas las que llegaron a ingresar porque la tienen loca a la pobre Vilmita. A ver, Voy a avisarle que ya estoy porque me está diciendo por favor avísame. Buenas noches, Fresia, Naomi, Lastenia. Estás de cumpleaños y estás por aquí. Feliz cumpleaños, Lastenia, querida. Me han dicho que vas a venir el viernes, así que el viernes te apapacho para tu pajarera, ¿no? El viernes te apapacho, Lastenia. Ojalá que vengan las dos cumpleañeras, porque Sandrita de repente también viene. Así que, si Dios quiere, las voy a ver y las voy a papachar justo a las dos. ¿Cómo están, chicas? Ya estamos en el aula, por fin, por fin. Buenas noches, Lastenia. Qué bueno que estés aquí, terminando ya tu cumpleaños. Bueno, em Sandrita, feliz cumpleaños. Tenemos full cumpleañeras en el aula. Qué bueno verlas chicas, qué felicidad. Qué lindo. Qué bueno. Muchas felicidades, muchas bendiciones para ustedes. Sí, está en Lima la Cenia, que es nuestra amiga de Piura, así que de repente vienen las dos cumpleañeras el viernes, les voy a tener una sorpresita. <ríe> Muy bien, chicas, ya estamos, he ¿eh? demorado, pobrecita. Un saludo especial a Vilmita. ¿A Vilmita, ustedes saben que es mi mano derecha, mi mano izquierda. Ella es la que está, las chicas la, chica la tienen loca, siempre a última hora. Hola, Elvira. Jan, buenas noches. A última hora, las chicas mandando sus fotos, diciendo yo quiero. No, pues chicas... Ese es el problema, entonces lo que queremos es que lo hagan con anticipación para nosotros abrir la clase temprano, estén adentro todas y no nos hagan correr. Miren a la hora que estoy transmitiendo, normalmente a mí me gusta transmitir a las 9. Bueno, no nos vamos a demorar mucho, pero lo, lo ideal hubiera sido empezar desde las 9. ¿no? Miren estas rosas tan hermosas que han salido con este troquel, que yo lo compré y dije, yo tengo que comprar este troquel para enseñarles a mis alumnas, el sello y el troquel, ¿no? viene No estoy haciendo propaganda ni nada por el estilo, ninguna tienda me, me contrata, ni nada, por si acaso. Es solamente que yo veo las novedades y digo, ya, esto tienen que aprender las chicas, ¿no? Y lo estamos haciendo mediante un aula privada justamente para eso, ¿no? Para que eh, ustedes lo hagan, ¿no? Para que ustedes aprendan. Y que sigan las indicaciones, lógicamente, ¿no? Entonces, este es el troquel, lo compré con Mabel, de Alt New, ¿no? Es el sello, perdón, miren qué bonito el sello. Ahí está, sella por partes, ¿no? Primero uno, otro, otro. ¡Ay, los corazoncitos! Gracias, Fresia. creo que Fresia es la que está mandando los corazoncitos. Saludos a las cumpleañeras, sí. Entonces, eh, estos son los sellos que me encantaron. Sí son caros, porque no les voy a decir que no. Bueno, yo trabajo, gano mi plata, así que me compro mis sellos que yo quiero. <ríe> así que, pero ustedes pueden hacerlo también, con, también hay en otras marcas y también sella por capas, ¿no? No necesariamente esta marca, pero me gustó porque esta marca viene en sus sellos y vienen sus troquelitos. Claro que a mí más me gusta de verdad cortar. Yo este que está aquí, no sé si lo ven aquí, y está cortadito con mi mano. No he usado el troquel, pero aquí viene con su troquel y su sello. Este es el primero que, que les quiero enseñar porque me gustó realmente este. Como les digo, hay en, en otras marcas un poco más cómodo, pero les voy a enseñar la técnica para sellar estos, eh, estos sellos, nuevamente digo lo mismo, sellos, que son por capas, ¿ya? Este es el primero que vamos a aprender y luego, luego, para las que no tienen y definitivamente no, pues no van a comprar, voy a enseñarles una técnica bien facilita que también se la saben mis alumnas, ¿ya? Y vamos a usar ramas, ¿ya? Ramas, acá están las ramas, y flores de, de diferentes este, formas, ¿ya? Ahí, acá están mis otras hojitas, ya, otras flores. O sea, vamos a usar sellos y flores. Muy, muy fácil, ¿ya? Parecida a la que les enseñé a mis alumnas, pero como sé que acá hay A, ah, I, y, y obviamente para mamá, letritas de mamá. Este es chinito, este sello es chinito. Pero miren, tiene varias palabras, mamá, quiero ser como tú, mamita, mamita, abuelita, yo amo a mi mamá, confidente. A ver, me dicen que sí está bien la, la transmisión, espero que sí. Sí, son hermosos los sellos. Hola, Naomi, ¿cómo están? Muy bien, las que han mandado su, su fotito son las que están aquí, ¿ya? Muy bien, miren, entonces este sello, como le digo, que trabaja con, este, por capas, hace esta hermosura de flores, miren, miren, miren. A ver, ¿me avisan si está bien mi transmisión? Yo siempre reviso por acá por mi computadora porque a veces se pixelea. Pero veo que está todo bien. Me avisan, por favor, porque la idea es que lo vean bien. Ya, a ver, quiero ah, ver si estoy en vivo. Sí, acá estoy. No, está voy a apagarlo. A, a, a ya. Miren este color. Qué bello, de flor. Ya. Miren este de aquí. Mm, precioso. Este tiene tonos anaranjados. Este tiene tonos rosados con rojo y fucsia. Ya les voy a enseñar. Este tiene tonos anaranjados y este tiene tonos morados. Este es otro morado que probé. Este tiene tonos morados, miren. Qué bonito, ¿no? Realmente es bien, bien bonito. Aquí yo ya estoy trabajando. Después les voy a dar las medidas. Lo primero que vamos a hacer es empezar a sellar y enseñarles cómo se hace estos sellos por capas, ¿ya? Vamos a dejar acá un costadito. Uh -huh. eh, voy a trabajar con cartulina opalina, como les había indicado. La opalina es la que mejor puede trabajarse con los sellos. ¿Ya? Acá está eh, mi tabla, esta de, para los sellos. Pues si me la compré, esta es de Wear. ¿Ya? A ver, ¿dónde están? Yo tengo todo separado pero estuvo Vilmita diciéndome, ¡cari, cari! Y Vilmita, pobrecita, me dio pena, la estaba ayudando también a tratar de entrar a las chicas. Listo, acá tengo cuadraditos de opalina de 220, miren, ya, y aquí está el sellito, ya. Vamos a empezar con el sello, vamos a abrirlo, cómo están, hay algunas que me han dicho que sí tienen el sello, ya. Vamos a aplicar la técnica, que es muy, muy fácil. Lo único que ustedes tienen que saber es combinar los colores. Por ejemplo, vamos a hacer el, este de aquí, el rojito. Este, el rojo con rosadito, este, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Coger, si ustedes tienen cuatro colores, mejor. El color, este rosado, por ejemplo, es un pink peony. ¿Lo ven ahí? Pink peony. Ya está, este es el rosado más suavecito que tengo. Luego viene este, este es un vibrant Fuxia. listo. Y luego le voy a poner un rojo, ¿ya? Un Carnation, un Carnation Red, ¿ya? Ahí está, ahí los estoy poniendo todos. Y al final le voy a poner un Plum. Es medio guinda, no sé si lo ven ahí, no es marrón, es medio guinda el color, ¿ya? Entonces voy a usar estos cuatro, ¿sí? Para hacer el primero. Vamos a agarrar el sello. Primero tenemos que agarrar el primer sello, es este que está acá. ¿Ya? El que está completo, ¿ya? Ahí mismo, no te dice el número uno, pero ahí te vas a dar cuenta. Entonces agarramos nuestra opalina, la ponemos aquí. Este es un, una plataforma para sellar, de huillar. Ya. Y colocamos aquí el sellito. Voy a poner de una vez la hoja también. Ya les enseño de una vez la hoja. Ya. Eh, voy a poner este smile que me gusta, es que ha venido aquí también entre los sellos, lo voy a poner acá y además acá ya les voy a enseñar, aquí también viene uno de florcitas así, chiquitas ¿no? como si fuera una lluviecita también voy a cogerlo aquí, a ver me dicen si está bien la posición todo, ya, y este lo voy a poner acá ya está, ya ahí. Entonces, voy a poner mi plaquita, ahí. Este va a ser el, el primer, la primera sellada. Ya yo siempre tengo acá mi, mi reglita, ya está. Vamos a usar para los verdes, a ver un ratito. Este es para los rojos, para el rojo, para la flor. Y para los verdes, para las hojas verdes, hay infinidad de verdes, ¿no? Miren estos verdes que tengo acá. Entonces, yo voy a usar estos tres verdes. Este de aquí, el más clarito es el Viving Chartreuse, Chartreuse. Ya, este es el primer verde. Luego tenemos el Leaf Green. El Leaf Green. Y luego tenemos este, eh, el Olive. Si se dan cuenta, uso del más eh, clarito al más oscuro. Ya, a ver, quiero... Ahí. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es pintar con el rosadito. ¿Ya? Vamos a usar este primero, el rosadito, el más suavecito. ¿Ya? Luego vamos a poner en la hoja, porque voy a hacer de una vez la hoja también. Voy a poner este verde el más clarito, ¿ya? Mejor no les digo los nombres porque pueden ser otro, otros verdes, no importa si son de la misma, el, el mismo modelo o, o se llaman igual. Este de aquí, el nombre lo voy a poner con negrito, ¿ya? El nombre y este de aquí, la florcita chiquita la voy a poner con negrito. Ya está. A ver, ¿lo ven ahí? ¿Sí? Entonces ahora vamos a sellar. A ver, a ver. Me fastidia un poco la cámara, la tengo casi encima. La tengo ahí porque es lo que yo quiero. Lo que quiero es que ustedes lo vean. Mira, voy a jalar un poquito acá. Yo sí trato de sellarlo bien. A veces no sella a la primera y no importa porque en realidad... Pueden volver a sellar, ¿no? Miren, me ha salido morado. ¿Por qué? Les cuento. Porque a la hora que he trabajado, la última que he trabajado, no lo he despintado. Por eso me ha salido morado. Así que vamos a cambiar la combinación. ¿Ya? Y vamos a ponerlos los morados. Les cuento que es por eso. Vamos a poner los morados así. Ya, miren, es morado. No importa. Ya, este es el, el color con el que he estado trabajando. Vamos a usar el morado, ¿ya? Voy a sacar un poquito. Lucía, no sé, por qué ha salido morado. No sé si lo ven ahí. Pero está moradito. Ya Voy a secarlo. Ahora voy a usar este morado que es suavecito este morado, ¿ya? A ver, voy a sacar estos de acá, porque realmente ya no sirven para volver a sellar. Voy a volver a sellar el, el smile. Uh -huh. ya, vamos a trabajar con el morado que es el último que he estado probando ya está, este es el primero vamos a sacarle de una vez porque de ahí quiero hacer el rosado y si no lo saco bien, no me va a salir el rosado, ¿no es ¿cierto? con el pañito húmedo nada más no se necesita más el pañito húmedo lo limpian bien y ya nos debería salir ya está me voy por el otro. Uh -huh. Este se supone que también está la última ha sido morado. Igual lo voy a, lo voy a pasar su trapito. No vaya a ser que sea otro color. Uh -huh. Ya, este lo vamos a sacar. Vamos a sacar este y vamos a sacar este de acá. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a probar aquí. Vamos a ponerlo por Aquí vamos a hacer que coincida, ahí, ya, y agarramos la otra hoja, que viene a ser esta, la ponemos acá también, mm -hmm. siguen llamando las chicas, ahí, viene pegamento ahí, por eso es que se mueve, ya está. Ahora sí, hemos cambiado a la fuerza, como se dice, el color. Uh -huh. Ahora sí, ¿qué color tocaría ese aquí? ¿No es cierto? El Majestic Violet. Vamos a darle con el Majestic Violet. ¿Sí se ve bien? ¿Sí? ¿Ya ingresaste a todas? Pobrecita Vilmita, está como loquita. Ya, el Majestic y el que sigue del verde. Primero he usado este, ¿no? Ahora voy a usar este, un poquito más oscuro. ¿Ya? Qué bueno, qué bueno que se vea bien, porque estoy aquí en mi escritorio. He puesto más luz también. Y algún día voy a enseñar mi detrás de cámara. Ya, siguen escribiendo las chicas, ya imposible, ya no podemos meter a nadie, ¿no? Sí, sí. Siguen escribiendo. <risas> ya está. ¿Lo ven? ¿Ven la diferencia? ¿Sí? Un poco más clarito, un poco más oscuro. A ver, las voy a levantar, lo voy a levantar. Ahí, lo veo allá, ahí lo veo azul, pero es morado, ¿ya? Muy bien, limpiamos, no olvidarse, como la miscar y que se olvidó. Limpiamos, ya, queda pintado así como lo ven, no se preocupen, ¿ya? Ustedes lo tienen que limpiar y se supone, se supone, que tiene que agarrar el color que sigue. Entonces, no se preocupen, yo ya lo he hecho porque acá están mis flores. ¿Ya? ¿Cuál sigue? Aquí mismo, en los mismos sellos, te indica cuál es el que sigue. Ya trabajé este. Perdón, voy a darle la vuelta. Ya trabajé este. Ya trabajé este. Ya trabajé este, ya trabajé este. Sigue este de acá. ¿Ya? Ahora nos vamos por el otro color, este acá. Tengo que acomodar bonito aquí, inclusive aquí, en la parte de atrás, acá, aquí en la parte de atrás, te da la indicación de por dónde acomodar para que te salga derechito. En este caso ya estoy en la tercera pieza y tengo que fijarme que coincida esto de aquí. Entonces eso es lo que hago, busco. Para que coincida. A ver, espérenme, espérenme. Ahí, ahí, ahí tengo que hacer que coincida. Ahí. Uh -huh. Y el verde igual. Este es el verde que sigue, por ejemplo. ¿Ya? Entonces tengo que hacer también que coincida. Ya, como tiene su su pegamento. Uh -huh. Ya, al principio va a ser un poco complicado. Yo recién lo estoy haciendo, les cuento. Pero al final estuve probando y al final me salieron bien. Pero hay que estar probando, ¿no? Ya. No quiero mover el papel. Para eso se supone que es el imán, pero yo igual le jalo. Y ahora, vamos a pasar trapito por si acaso esta de acá tenga otro color. Sí, están preciosos los colores, ¿no? Y miren, solamente usando este distreses de diferentes colores, ¿no? Distres, archival, tintas, ¿no? ¿Cómo se dice. Ahora sí. Vamos a trabajar con este de aquí. Que no es combinación de morado, es un cactus flower. Pero me gustó cómo queda el final. ¿Ya? Y el otro color de verde que voy a usar es este de aquí, más oscurito. El último que usamos es este, ¿no? El olive. Ya está. Vamos a usar el olive. Ahí está. Ahora sí, nos venimos por acá y sellamos. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, y me están escribiendo, como saben, que yo normalmente no doy clase hoy día martes. Están con el teléfono ahí. Uh -huh. ¿Lo ven? Ya tiene otro color ahí en el fondo. Está lindo, me gusta. Ya, la hoja, miren, me jaló un poquito la hoja, no sé si lo ven. Pero como les digo, todo es cuestión de seguir probando. Aquí me jaló un poquito la hoja, entonces hay que tratar de darle justo ahí en donde le corresponde, ¿no? Yo ya he hecho otras, me han salido bien. Miren, aquí, ¿ven? Entonces todo es cuestión de ir probando. Ya está. Este ya está. Y el último que voy a hacer, porque hay otros pasos más, pero yo no tengo más colores para combinar. Entonces, mmm, el, el último que voy a hacer, perdón, es este chiquitín que está por acá. Este, este chiquitín. Y lo voy a poner en, ya el verde ya lo dejamos ahí, la hoja. Y a esta, este le voy a poner acá. A ver, ahí. Ahí es la hoja verde. Ahí mismo te, te ayuda a, a ver en dónde le corresponde. Este sería el último. Y le voy a poner este guindita. Este es plum. Se llama plum. Ya está. Ahora sí. Le doy la vuelta y marco. Ahí está. Miren qué precioso queda. Voy a limpiar por si acaso use otro color, aunque creo que este es el que estoy usando para los fondos. Ya está. Vamos a ponerlo acá a un costadito. Y ahí está nuestra florcita. Nuestra rosa, ¿no? Son diferentes combinaciones. Miren todas las combinaciones que pueden hacer. Miren la melón. Quiero hacerles la melón también. Ya, la melón, la roja, todas les quisiera hacer. Vamos a poner acá un costadito. Voy a tratar de trabajar un poquito más rapidito. Solamente voy a hacer la flor porque la hoja ya la vieron. Ya. Vamos a trabajar la, la flor. La rosa, ¿no? Nuevamente, solo la rosita. Uh -huh. Ahí está. Ahora sí vamos a usar, vamos a guardar estos. Este de acá lo voy a dejar. Y vamos a usar los rosados, ¿ya? Este primero, este después, este después y este después. Uh -huh. Voy a limpiar bien, bien limpiecito. A no se quito. Ya, a ver. Si, a ver. Vamos con el rosado. En realidad el primero que quería hacer era el rosado. Ya está el rosadito. Ha salido medio... Está, está combinado todavía, ¿no? Vamos a ver. Uh -huh. ha querido salir el rosado y se ha jalado un poquito vamos por el fucsia ya estos que estoy usando son archival pero ustedes pueden usar los que ustedes tienen ya Como les digo, es un poco complicado con la cámara acá encima, pero la quería bien cerca para que lo vean. Ahí está. Ya, está, está saliendo otro tipo de morado, ¿ya? Como un fucsia, así. Vamos a seguir, vamos a seguir. Como les digo, pueden hacer diferentes combinaciones. Ahí, ahí. Uh -huh. Vamos a probar este acá, el rojo, el Carnation. Este que me gusta el Carnation. Hay unas eh, esponjas especiales para limpiar los sellos, pero realmente este con las esponjitas es suficiente para mí, ¿no? Ya está. Ahí lo ven, ¿sí? Fue diferente, ¿no? Totalmente diferente al rojo, ¿ya? Más limpio, definitivamente más limpio el, el sello. Les va a quedar así. Este me ha quedado medio morado. Todavía está pintado del morado, ¿ya? Como he estado trabajando, primero trabajé el rojo, después trabajé, voy a cambiar de... Vamos a ver qué pasa con el, con el eh, melón. El melón también quedó precioso, pero voy a tratar de sacarle, voy a tratar de limpiarlo un poquito más, ¿ya? Así que salga esto. La, miren cómo sale. Mira. inclusive lo que sé es que se pueden lavar también. Ahí está, a ver, vamos a ver. Voy a tratar de limpiarlos todos para ver si podemos trabajar un, el, mora, el lila, parece que ha sido bien fuerte. Pero ya no sale, miren ahí, ya no sale. A ver, ¿quién está hablando? <risa> ¿Qué dice Vilnita? ¡Claudia! ¡Entraste, Claudia! ¿Ya ves? No importa si no tengas sellos. Creo que te leí que decías que no tienes sellos, ¿no? Ya está. A ver, voy a traer un poquito de papel. Estoy viendo que se están quedando los pelitos, así que voy a traer un poquito de papel para sacar los pelitos. Vamos a tratar de limpiarlo bien para ver cómo nos funciona con el, la combinación de naranjas, ¿ya? Este es otro. A ver, vamos a ver. Yo saqué varios aquí, varias hojitas para ir practicando. Antes de que empiece la clase, practiqué, como les digo, recién estoy aprendiendo a usarlos, pero me han encantado, me ha encantado como eh, la terminación, ¿ya? A ver, vamos a ver si ya está para poder trabajar con el, con el melón, ¿ya? Estos son los rojos, como se dice. Vamos por los melones. Vamos a ver cómo nos sale. Este es el Tia Rose. Este de aquí es el Bright and Yellow. Y este de acá es el Tiger Lily. ¿Ven ahí? ¿Sí? Vamos a poner todos estos, ¿ya? Vamos a ver qué tal nos sale. A ver si ya les pinto. Miren, bien fuerte el. El moradito, ¿no? Ya, pero se supone, si no ya lo tendría que limpiar con estos limpiadores de sellos. Vamos a ver qué tal la ahorita, ya acá estamos probando, ¿ya? En la academia ustedes se van a dar cuenta que yo también pruebo con ustedes, hago mis pruebas de mis sellos, de todo, ¿no? Si me equivoco, mejor, porque así ya ustedes ya no se equivocan. A ver, vamos a ver. Ajá, ahí está. Ya está, ya lo limpié mejor, ¿no es cierto? Ahí está el tía Rose. Vamos por el bright and yellow. Sacamos este y continúa este, ¿no es cierto? Pero antes lo coloco aquí. Aquí, aquí, acá lo coloco. Ahí es donde debería. Ahí, a ver, ahí, este es su lado. Uh -huh. A ver, vamos a probar con el Bright and Yellow. Limpiamos nuevamente por si acaso. Ya lo hemos limpiado, pero vamos a volverlo a limpiar. Ya está. Ahora sí. Ya entraron, ya ven. Este video lo íbamos a hacer por YouTube, pero habíamos programado que sea a las 9 de la noche. YouTube nos da un tiempo, ya no pudimos, pero va a quedar el video grabadito ahí en la... En el YouTube, por si acaso, ¿ya? Uh -huh. Miren, miren qué bonita queda la combinación. Ya está. Limpiamos antes de sacarlo, porque después me olvido. No lo limpio. Y quiero hacer otro color. Limpiamos. Y ahora sí sale el otro. Este. Nuevamente voy a limpiar. Porque uh -huh. hemos trabajado con qué color, con el rojo, ¿no? Y ahora este de aquí, lo que me dice que es importante, tiene que darle aquí. Este con ese. Ya está. Lo agarro, lo jalo. Y ahora voy a poner este color que está acá. Vamos a ver. Oh, creo que me equivoqué. Era primero. Era, vamos a ver cómo sale. Vamos a ver cómo sale. Hubiera querido primero este, luego este y al final este. Pero, vamos a ver cómo sale, ¿ya? Fárense que es del más clarito al más oscuro. As, as, al más oscuro. Esa es la diferencia. Del más claro al más oscuro. Uh -huh. ajá, ahí está miren qué bonito, ¿no? miren qué lindas las combinaciones a ver ah, espérense, espérense, falta el el marroncito, ¿no? el, el, el de la puntita, este aquí qué linda eh, si quieren lo pueden dejar así a mí me gusta así, pero también viene esto que es como un este, como la sombrita, ¿no? Vamos a ponerlo ahí. Esa sombrita puede ser marrón o puede ser guinda, como yo la estoy poniendo, que es este plum, ¿no? ¿Dónde está el plum? Ahí está acá. A mí me gusta así también, sin, sin el, el de acá. Pero vamos a ponerle, ¿ya? Este plum. He visto que también lo ponen negro, pero estuve probando con negro y no me gustó mucho. Listo. Ya está. A ver. Ahí lo tienen. Ya. Particularmente no me gusta mucho cómo queda, pero bueno. Ahí están. Miren. Todas las combinaciones que hemos podido hacer, este de aquí le he hecho bien azul, no sé si lo llegan a ver. Esta es otra combinación, por aquí otra, va a depender de cómo aplastan su sello. Este es más clarita que este, lógicamente porque esta de aquí ha estado un poquito más, este ha estado más clarita y este ha estado más oscura, ¿no? esa ha estado un poquito más limpia. Voy a limpiar bien mis sellos para que me quede el color que yo quiero. Miren qué bonito. ¿Ven? Esta de aquí también quedó preciosa. Como les dije, es la rosada con fucsia y con rojo. Y aquí, por ejemplo, le he puesto negro, miren, ahí al fondo. No queda mal, ¿no? ¿Ya? Entonces, ya está. Voy a poner por acá. La idea es que tengan los sellos de acuerdo a los colores, eh, las combinaciones de sus colores. Ahora voy a voy a este, pasarles un buen trapito para poder sellarlos después con los colores que yo quiero, ¿no? La idea es esa A ver, vamos a armar la tarjetita, ¿ya? Vamos a armar la tarjetita. Ahorita lo que voy a hacer, no voy a troquelar, a pesar de que tiene sus troqueles. Ya les he enseñado, ¿no? Que tiene sus troqueles. No voy a troquelar porque tendría que sacar la máquina, todo. Voy a usar mi manejo. ¿Ya? A mí me... Encanta usar mi maneo, Es muy relajante para mí. ¿Ya? Pero estas tienen sus troqueles. Voy a usar mi maneo en estos momentos. ¿Ya? Miren qué bonitas quedan. Vamos a sacar este que está por aquí. A ver, así. Ya, aquí la gracia no es mover la tijera, sino la cartulina, ¿cierto? Ahí está. A ver, voy a sentarme un ratito, porque ya, ya me cansé. Uh -huh. Ya. Como les digo, este tiene sus troqueles, pero... Vamos a usar esto. Miren las hojas. Tienen una... Se ven tan lindas, parecen reales. Se parecen un poquito a las, a las hojas que les he enseñado, ¿no? No sé si lo llegan a ver. A las hojas que les he enseñado pa, este, con los troqueles de, de Helfer. ¿Ya? Cuando tienen esas combinaciones. Vamos a poner este smile. Bueno, ustedes saben que yo, a mí me gusta cortar así. Sin embargo, queda bien. Ya, vamos a botar esto. No necesitamos. Ya, vamos a agarrar esta moradita acá, que también me gustó. Cómo queda. Ahora voy a sacar todo esto. Vamos a hacer unas lindas tarjetas para mamá. No necesitamos más que los sellos y nuestros, eh, nuestras tintas, ¿no? De diferentes colores, de los colores que ustedes tengan. A ver, no las estoy leyendo. Lilmita, ojalá que las esté leyendo y ahí me ayude. Sí es un poco complicado hacer la clase y leerlas al mismo tiempo. Ahora entiendo... Este, antes me parecía un poco más fácil, pero no, hay que concentrarse con lo que haces y, y preguntar, y las preguntas de las chicas al mismo tiempo, aunque lo hacemos igual, ¿no? Y voy a hacer esto de acá. A ver, ¿qué están diciendo? El capullo de la rosita. Sí, hermoso, el capullo de la rosita. Miren qué bonito queda. Y solamente es usando diferentes colores eh, o gamas, mejor, ¿no? Gamas diferentes de colores de distress. Ya, ay, esto necesito de todas maneras. Pues necesito varias hojas. Me gusta, me gusta, y como a la mayoría de chicas les digo, nunca una hoja sin, perdón, nunca una flor sin hojas. Siempre sus hojitas, ¿ya? Nunca en el aire tampoco. Uh -huh. Ahí está. Esta blanquita me va a funcionar como si fuera una lluviecita. Estoy tirando ahí al piso. Esto me relaja más que troquelarla, de verdad. Ahí tengo sus troqueles, pero esto me relaja más. Ya está. Ahí está uh -huh. a ver qué otro color ya tengo todas, creo, no esta también me salió linda, ¿no? Diferente. Voy a cortarla. Ya. Por acá vamos, vamos a escoger cuál vamos a usar. Ay, perdón, me estoy saliendo del foco. Disculparán. Ya aparezco nueva usar las hojas y esto es lo que necesito ay perdón, perdón, perdón se estaba cayendo perdón, perdón un ratito voy a ver qué pongo ahí, que se me quiere caer la, el celular ajá Ay. se me quiere caer el celular, voy a jalar por acá voy a ponerle un poquito de peso, si supieran todo lo que tengo aquí Vamos a poner ahí, cosa que va a darle más pesito a esto. Lo que, lo que quiero es que estén cerca para que lo puedan ver. Estas, y las hojitas, es lo que quiero. Si no, voy a tener que volver a grabar. Ahí está. Ya. Y esta de acá quiero. Ay, ay, ay, perdón. Ya está. A ver, vamos a trabajar con esto, ya. Entonces, ahora sí me paro. Vamos a agarrar una tarjetita. Ya. Esta de aquí es de, a ver, ahorita les digo de cuánto es, si no me equivoco, de eh, 24 por 24 por 24 16, ¿ya? Simplemente la doblamos por la mitad. Yo ahorita la voy a doblar por la mitad, pero ustedes ya saben que con su, con su tabla de marcado, ¿no? ¿Ya? andan cayendo las cosas como si nada. Ya está. Y vamos a usar también una cartulina, esta rosadita macarada, ¿la ven? De 11 por uh, 15, ¿ya? Esta vendría por acá, ¿cierto? ¿Ya? De 11 por 15, esta vendría por acá, así, ahí, ¿ya? Le quiero hacer un detallito. Aquí, a la cartulina. Por eso, la voy a poner por acá. La voy a marcar a un centímetro las esquinas. Así, miren. Lo que voy a hacer. Voy a marcarla. A ver, ahí van a ver. Un centímetro. No voy a hacer ningún borde, solamente la voy a marcar. Así, marcadita, queda linda. Y otra marca así, que, solo voy a marcar y le voy a poner un detalle, no les había dicho lo que iba a hacer, pero voy a ponerle un detallito. Vamos a ver dónde está el detallito. Acá está. Miren, he sacado mi pintura un ratito pareciera que se me quiere caer esto. Voy a ponerlo un poquito más derecho. Ya he sacado mi pintura acrílica. Ya. Y vamos a ver dónde está mi pincelito. Como les dije, salí, saqué todo a la mano, listo. <risa> a ver, a ver. No, pues, Ahora dónde dejé el pincel. Si vieran cómo mi lugar de trabajo es la muerte. Uh -huh. aquí, aquí, aquí, aquí está mi pincel ya, voy a agarrar un poquito un poquito de pintura a ver voy a echar acá la pintura un detalle nomás quiero hacer ya, le voy a echar un poquito de agua para que se me agüe un poquito, un poquito más, ya, estoy poniendo acá un papel, un papel bond, y voy a hacer esto, Eso nada más nada más, no van a decir uy, la misma dijo esto. Es lo único que quería ven. Miren, le hace un detallito que me gusta. Voy a secar un poquito. He sacado mi pistola para secar y que sea más rápido el secado. A ver, mientras tanto, que me dicen, ¿Mm? Luli. Estoy usando eh, opalina, he usado para las, eh, las flores. Miren qué bonito queda. Y prisma para la base. He usado, esta es de, dos, de 2,50. Es una prisma blanca, la de aquí. Ya, esta es una nacarada también de 2,50. Le, le he tirado así como un poquito de, de acrílico blanco, ¿no? Ya es un detallito que le estamos haciendo. Seca rápido. Ya está. Uh -huh. La transmisión bien, ¿no? Se ve todo bien, ¿no? Ya está. Seco. Esto seca rapidito. Ahora sí, ya solamente nos toca hacer la composición. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ver las flores que hemos hecho. Me gustan todas, me gustan. A ver, ahí poner una por acá y voy a poner otra por aquí uh -huh. y la otra puede ser moradita no podríamos hacerla así uh -huh. si quieren solamente le ponen dos o si no también le pueden poner tres como yo quiero así bien uh -huh. Por aquí va a ir una hojita, por aquí iría otra hojita, vamos otra por aquí y, de repente, otra por aquí. Uh -huh. Ahí Ya. Estas blanquitas que están acá, voy a meter una por acá, otra por acá, y otra por aquí. ¿Lo ven? La palabra ya sea mamá, ¿no? O esta de aquí, acá. ¿No? Un ratito que quiero cortarlo un poquito más derechito. Uh -huh. miren qué bonita queda, esta va a ir acá, ya, ¿qué hacemos? Lo que voy a hacer es agarrar ver, un washi, Lo que quiero es esto. Ahí. Lo voy a agarrar por acá. Y ya voy a agarrar esto por acá. Una vez que ya están así, eso le falta agarrarse ahí. Ahí la voy a agarrar. Lo que quiero es que se levante toda. Así. Y le doy la vuelta para poner nuestro 3D. Ya, así. A todo le voy a poner 3D. A ver, si están preguntando. Ah, un cepillo de dientes, claro, lo vamos a hacer con el cepillo de dientes. Me hubiera traído mi cepillo de dientes y no encontraba los pinceles, ¿no, chicas? Claro que sí. Sí, si sí, no encontraba, lo buscaba mi cepillo de dientes. Así. Vamos poniendo nuestro 3D. Sí, yo me acuerdo que esto yo enseñaba. Yo soy profesora inicial le enseñaba a mis alumnos el estarcido, el famoso estarcido. Vamos a cortar este por acá. Voy a poner este por acá. Voy a poner este por acá. Claro que sí, para todo hay solución, ¿no es cierto? Este por acá y este también lo voy a poner por acá. Ya está. Ya, ahora sí. Saco esto. Vamos a sacar todas las piecitas. Miren que práctico ponerle el washi tape ahí abajo para poder agarrar todas las piezas, ¿no? Ahí está. Así. Hoy día estuvo Maritza Guardia por aquí haciendo su álbumcito que le quedó precioso. Muy bonito le quedó a Maritza su álbum. Ahí está, ahí está. Ahora sí, me voy por acá. Y lo pego. Ya está. Ahora sí si agarramos el washi y sacamos. No pasa nada, no se va a marcar ni nada. Ahí está. Por aquí ha quedado sueltito. Ahí está. Ahí está. Ya está. A ver, este está está un poquito suelto. Yo les quería enseñar la forma de que no necesitaban este goma, ¿no? De todas maneras, es este, a ver, ¿ahí lo ven? Sí, ya está. Y ahora, ¿dónde está el aquí? Este también lo quiero poner con, con 3D. Todo lo que se veía con 3D se ve lindo, ¿no? Es lo que le decía ahora a le decía todo. Si le pones 3D, queda precioso. Ahí está, el smile. Ahora sí. Esta de acá, si ustedes desean, cortan estas partes de aquí. Miren, acá se me está saliendo, Esto de acá no agarra, este sí pero este no. Entonces vamos a agarrar la silicona. Vamos a poner por acá este. Y este por acá. Ahí. Como una lluviecita ha quedado. A ver, mírenlo. Ahí está. Ya está. Ahora sí. La Catlina base. A ver qué están hablando. De un solo bloque. Así ah, es. Mis que le pegó encima. Qué cinta. Washi tape es. tape, Washi tape, lo que ustedes quieran. ¿Ya? Lo que ustedes deseen. Ahora sí, la colocamos por acá. Ahora, si ustedes no quieren no quieren que las hojas se salgan, lo acomodan un poquito más o cortan aquí, pero a mí me gusta así como está. Ahí está. Entonces, ya solamente con mi cinta doble cara, yo prefiero usar mil veces doble cara cuando se trata de tarjetería, ¿no? La okay. ya me aquí no me importa. Ahí está. Y este va. Uh -huh. Vamos a sacarle... A ver, con este mejor, más rápido, mhm. Uh -huh. No, ahora sí lo ponemos en nuestra tarjetita. A ver, a ver, un ratito. Ahí. Ajá. Y listo. Ahí. Listo, chicas. A ver, ¿lo ven ahí? Hoy está chueco, está chueco, está chueco. A ver. Debemos, eh, eh, lo malo de la... De, ah no, ya no puedo hacer nada. Ya. No, ya no puedo hacer nada. Lo voy a dejar ahí y luego lo voy a volver a cortar y lo voy a pegar. Pero no sé si lo ven, pero está cachueco ah, ¿Qué voy a hacer después? Lo voy a cortar y lo voy a volver a pegar. Va a tener más... más este Va a estar más durito. <ríe> Muy bien, ahí está la tarjeta de mamá, que era la que les quería enseñar. Y hay que tener mucho cuidado a la hora que se trabaja con cinta doble doble cara. Esto es lo que puede pasar. Si hubiera trabajado con uju, lo hubiera podido mover al toque, ¿no es cierto? Pero yo como trabajar con uju. Trabajé con el eh, cinta doble contacto y miren, un poquito, casi no se nota, pero a mí estas cosas me gusta que, sean, que se vean muy bien. Entonces voy a cortar y voy a volver a volverlo a pegar. ¿Ven? Entonces es una forma muy, muy fácil de hacer una tarjeta. Quiero enseñarles otra manera fácil, así rapidita, para que no se nos se me aburran. ¿Ya? Las que no tengan este tipo de tarjeta. Miren. Vamos a ver. Voy a acomodarme aquí un poquito. Me las pinturas y todo. Miren. Vamos a poner un sello que diga mamá, porque eso es lo que les pedí, el sello de mamá. O que tenga algo de mamá, ¿no? Por ejemplo, este sellito de mamá, ahí está. Voy a agarrar la tinta negra. Vamos a dejar esta tarjetita acá. Voy a agarrar la tintita negra. Esta es otra forma fácil de hacer un, una tarjeta. Pero antes de poner mamá, voy a agarrar un tamponcito y voy a poner el color. Eh, quiero un celestito como para hacer un cielo. ¿Ya? Estoy acá con una hojabón y voy a hacer como un cielo. Así. Ya, y aquí voy a poner mamá. Ya lo entinté y voy a poner mamá acá. A ver, ¿lo ven ahí? Sí, hay como un, un cielito. Ya. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a agarrar las ramitas. Vamos a agarrar ramitas. Ustedes deben tener sus ramitas. De lo que quieran, del sello que quieran, yo voy a usar este de aquí. Ya, voy a poner por acá. Voy a ir armando. Aquí. Y este de acá. Así voy a poner. Ya, lo agarro y mi sello, tal cual está. Vamos a ver este que está más cuadradito. Ahí. Y voy a poner mis sellos, mis, mis tintas verdes, ¿no? Por ejemplo, esta tinta, voy a poner esta tinta acá. Este otro verde lo voy a poner por acá. Uh -huh. Y este otro verde, por ejemplo, es un poquito más grandecito este verde, voy a agarrar acá. ¿Eh? Diferentes verdes para que se vean más bonitos. Y agarro, acá está, mi tarjetita y sello. Voy a sellar acá. Oh, no selló bien porque no pinté bien, no entinté bien. Vamos a volver a hacerlo. por acá a ver, ojalá que le dé exacto al mismo lugar siempre hay que apretar acá en el medio está mejor, ¿no? bueno aquí me faltó yo puedo ponerle varios colores De acá también me gusta lo que estamos haciendo es como si fuera un fondo, ¿no? ahí está, salió mucho mejor nuevamente este por aquí este por aquí y este por aquí, mira, que este es más grandecito. Ya está. A ver, a ver, a ver, a ver. Este lo voy a poner ahí. Uh -huh. Sí, está saliendo bien. Estoy haciendo puras hojas. Aquí quiero ver cómo voy a poner algo así. Sí, está bien así. Uh -huh. Estoy usando diferentes verdes. Y aquí, este de acá. No importa si se pinta encima del otro. Miren, hemos hecho como si fuera un fondo, ¿no? Entonces, vamos a tapar aquí. Aquí atrás, por si acaso están los nombres, por si se equivocan de tapas, ¿ya? Ya me ha pasado, me equivoco de tapa, entonces atrás está el nombre. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer en otra cartulina, en otra palina? Voy a sentarme un ratito. En otra palina voy a agarrar esta de aquí. Cualquiera, la que tengan, cualquier flor que tengan, ya sea esta, esta, esta la que quieran. Y voy a sellar. ¿Qué color? Uh, yo estoy últimamente con los morados. Morados y amarillos me encantan. Mm, a ver, este amarillo puede ser. Ya. Entonces voy a hacer primero el amarillo. Ahí está. Amarillo. que no estoy trabajando con ustedes avísenme por favor si me salgo uh -huh. y ahora vamos a limpiar a ver Vamos a limpiar bien, bien, bien, bien limpiecito para que pueda salir el otro color. Ya, y nos vamos por el sub, el moradito. A ver si está pintando. Ahí está, el morado. Uh -huh. acá podemos poner otro moradito y otro moradito es un sello simple ¿ya? ahora sí, cerramos y recortamos ¿no? vamos a recortar con nuestra maneo rapidito recortamos Ay, disculpen si les salgo, chicas. Uh -huh. Ahí está. Ya recortamos. Así. Con su maneo nomás, con su maneo. Ahí está. Así vamos recortando varias. Miren, yo ya tengo recortadas. Este es otro color. Miren, tengo recortadas amarillas, verdes. Estos, estas están más oscuritas, estas están más claritas. Este es el otro. Este es este acá, por ejemplo. Esta es esta. ¿Ya? Tengo varias aquí recortaditas. ¿Qué sigue? ¿Qué hacemos? Fácil. Agarramos y las comenzamos a armar aquí. ¿Ya? Necesito para ponerles en 3D también. Me gusta ponerlas en 3D, así que van a venir en 3D. ¿Ya? Estoy usando esta tijera que no debería usar. Después la limpio, no hay problema. Entonces vamos poniendo todas acá. Ay, esta es más amarilla que esta, esta es la misma, ¿no? No importa si es más amarilla o menos amarilla. Ahí está. Vamos a poner estas de acá. Vamos uh -huh. poniendo en cada florcita. Había he hecho varias. Mhm. Uh -huh. Ahora lo que vamos a hacer es en este fondo que hemos hecho, ahí lo ven. Voy a sacar los colores, las tintas. Vamos a sacar acá las tintas. Vamos a poner las florcitas encima. Ya. A mis alumnos les he enseñado diferente, otra técnica, pero también se puede hacer así. Miren. Qué bonitas quedan. Entonces parece que las flores estuvieran aquí, que salió medio chueco, o sea, que no se vio. Voy poniendo así. Miren qué bonita queda. Y es un simple fondo de dis ¿no? Ahí. ¿Qué dice? No las estoy leyendo, recién las leo, me dice, ¿por qué? Es, Isa está diciendo, ¿por qué es mil de inicial, mis de inicial? ¿Qué he dicho? Seguro las he tratado como niñas, porque esa mala costumbre tengo, disculpen. Miren, miren qué bonito. Y bien sencilla, no necesita mucha cosa. ¿eh? Ahora voy a usar mis nubo porque estoy chocha con mis nubo voy a usar mis nubo ¿Dónde puedo poner...? Ah, gracias, chicas. Esas son mis alumnas que me tiran barra. <ríe> miren, vamos a poner un puntito de nubo acá. Estas son las nubo, las que hacen parecer a las perfectos. No, perfectas, no. A los dos, ¿no? A los dos. <ríe> gracias por los corazoncitos. Y pongo acá, miren, miren. Tan lindas mis alumnas. Ahí está. Miren qué detalle. Acá ya le había puesto uno transparente. ¿no? Este es el transparente, mire. Ya, después hay un celestito. Estos se asemejan a los dos, ¿no es cierto? Vamos a ponerle acá encima. Ya está durito, ya. Este es durito, este se queda durito. Primero es así y después se hace durito. Ahí está. Ahí está. Miren, algo tan sencillito. Ahí falta acá decía que falta, este, ahí, y este, ahí. ya está, ahí está, miren, miren qué bonito quedó, y no necesitan eh, muchos materiales, ¿no? La idea es que usen los materiales que ustedes tienen, ya, este va a venir acá, esta cartulina doradita va a venir acá, ustedes saben cómo me gusta el dorado, ya no voy a pegar con, a ver, vamos a ver el tamaño, está bien, a ver. Ajá. Acá tengo que cortar un pedacito. No sé si lo ven ahí. Ahí. Voy a cortar un pedacito. Gracias chicas por los corazoncitos. Gracias. Ya, ahora sí. Esta doradita va a venir acá. Ahí está. Ahí está. Ya, ahora sí voy a pegar con un jugo y además como se están secando mis nubo, <risa> miren qué sencillita esta, ¿no? Bueno, más chamba es la de, la de capas, pero igualito queda hermosa, ¿no? Pero esta de aquí, que la pueden usar con cualquiera de sus sellos y sus hojas, cualquiera. Ya, y aquí está la cartulina ya para, para que se vuelva tarjeta. Ahí está el fondo. Sí. Vamos a usar igual. ¿Qué dicen, chicas? Mis glitter. Ahí. Ah, yo sé sea que sí les gustó mi idea. Sí, está facilito, ¿no? Ahí está. Ahí está. ¿Ven? Ahí está. Una tarjetita sencilla, pero bonita para mamá. ¿Mm? A ver, cuéntenme, ¿les gustó? Ahora utilizaré mis flores, dice Carito. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Que estas clasecitas sirvan para que utilicen sus materiales. Me da mucho gusto, chicas. Disculparán el desorden, disculparán que a veces no tengo el material ahí a la mano, a pesar que todo yo armo mi, mi clase para dar bien la clase y siempre algo sale por ahí. Pero la conexión, por ejemplo, está perfecta. Eso es lo que me ha gustado ahí está, Yulisa, mi querida mi, mi querida Yulisa, acá voy a sacar esto, ya que puedan verlo en el mat ya a ver, ahí están ahí hay dos tarjetitas para mamá esta misma técnica de aquí la pueden hacer como eh, les enseñé a las chicas eh, bueno, ya no ya no voy, porque ya no puedo jalar más cosas por acá, están esta misma también la pueden hacer sellando, ¿no? La flor y luego la hoja. Y luego ponen la hoja en una, una pieza de la misma hoja, ¿no? Como la que hemos trabajado. A ver, por acá está, por acá está. Aquí está. Una tarjetita de las chicas, por ejemplo. La de la persiana, ¿se acuerdan? Ahí está la de la persianita, ¿no? Hicimos esta tarjeta de persiana. Y acá hicimos este fondo, miren. Con estos mismos sellos de aquí, ahí las alumnas que están por ahí, ¿Mm? hicimos otra técnica pero era parecida. Esto sí, toitito es hito, hito sello, no sé si lo ven. ¿Ya? ¿Qué hicimos? Sellamos primero las flores. Sellas primero las flores. Luego sacas un modelo de la flor, la pones encima y comienzas a sellar las hojas. Esta es otra técnica y miren qué bonita. También con los sellos. Muy, muy fácil de hacer. Ya, esto lo hemos trabajado en el aula de mamá. No podía hacer exactamente lo mismo, ¿no? Así que por eso les he enseñado otra que también se ve bonita. ¿Ven? Sí, esta también es muy fácil. Y miren, parece una invitación de bodas, ¿no? salió una invitación bonita. Las esperamos en la academia para cualquier momento, cuando quieran. Aquí estamos. Ya están las tarjetas de mamá. Las voy a, voy a arreglar esta, les prometo. Está mal mal pegada. Quería sacarla y ya no pude. Pero ahí están dos tarjetas sencillas en donde pueden usar sus sellos y sus pinturas, eh, sus tintas, sus distress o sus tintas, sus archivas, lo que tengan, ¿no? ¿Ya? Muy bien, lo vamos a subir. Va, vamos a subirlo a YouTube para que lo puedan ver. Eh, porque esta aula solamente es temporal, por un día, ustedes por un día van a poder ver, ver el videíto y luego, o sea, mañana a esta misma hora ya no va a estar el, el videíto, va a estar en YouTube. ¿Cierto, Vilmita? Mi jefa es Vilmita. <risa> ¡Ay, qué bueno! Todo eso lo pueden ver en las clases de la academia. Ahí está Vilmita haciendo Cherry. <risa> Ahí está, Fabiolita, mi amiga de intercambio. Qué bueno que entraste. Gracias por los corazoncitos. Maritza Chichón, me fascinó. Qué bueno, chicas, qué bueno. Y todo, ya saben, sus tintas. Ya con esta base que yo les doy, ya que no van a ser. Van a ser bellezas. Acá voy a poner unas lentejuelas, ¿ah? Cuando vean la foto, voy a poner unas lentejuelas por aquí, salpicadas, para que lo vean. Más bonito, siempre tiene que haber un brillito. <ríe> con la miscari siempre tiene que haber un brillito muy bien chicas Much muchas gracias por su atención gracias por participar por haber entrado todas por haber puesto su foto de sus eh, materiales siempre vamos a estar haciendo aunque sea una clasecita gratuita ya sea por un aula este, privada, gratis, o también por la academia, porque también voy a hacer clases por la academia. Pero esta vez quería algo que ustedes tuvieran para que realmente lo, lo hagan, ¿no? Y si pueden, suban, suban sus, sus, sus trabajos ahí a, a, a Scrapeando, a la academia, donde quieran. Y bueno, pueden poner, eh, esto es lo que aprendí en la clase gratuita de, de la academia de scrap Muchas gracias. Siempre va a ser un gusto trabajar con ustedes y darles un, una clasecita, un trabajito. Gracias a ustedes. Gracias, chicas. Sandrita, que termines de pasar lindo tu cumpleaños. Gracias, Patti, Jan, Sandra, Naomi, Vilmita Marta, Fabiolita, Frecia, Isa. De acá las leo, ¿ya? Espero... Carito, espero haya sido didáctica, acá dice Isa, es porque es mi de inicial, por eso enseña lindo, tan linda la Isa, caramba. Muy bien, muchas gracias a todas, gracias, gracias, Elvira, muchas gracias a ti también, linda noche, muy bien, un besito, buenas noches, ahora sí, vamos a cortar la transmisión. Buenas noches.